En este canal lo que intento hacer es explorar las posibilidades de YouTube como un medio de acercamiento y de desarrollo de la labor docente. Ese es básicamente mi interés. Pero como no le estoy hablando solamente a un público de enseñanza media de los turnos del diurno, sino que le hablo también a los estudiantes del turno nocturno y tal vez a algunos colegas, ustedes van a tener que ver qué videos... Eh, son de su interés y qué videos no. Por tal motivo paso a explicarles cómo es que está organizado el canal. Este es el canal visto desde afuera, es decir que no estoy logueado para que no se vean las opciones que me muestra solo a mí. Lo que quería decirles, aunque soy consciente de que muchos de ustedes lo saben perfectamente, es que para tener una experiencia ordenada de visualización de los videos deben tomar en cuenta la existencia de las listas de reproducción. Aquí está este video. Que está fijado, en el momento de hacer este video hay otro. Uno que me quedó preciosísimo y que les recomiendo fervorosamente. Hechos e interpretaciones en literatura. Pero si vamos a las listas de reproducción, podrán apreciar una serie de colecciones tituladas Hemingway, Shakespeare, Siglo XX y Neruda. Hay varias, ya. Y ustedes podrán ver el tema que les interese sin mirar otros. Por ejemplo, dramaturgia contemporánea, Ibsen, que está aquí. Tomo este, por ejemplo, porque tiene 5. Esta lista tiene cinco videos. Entonces Hola, ahí va a aparecer el primero. Este. Pero ustedes pueden desplazarse a cualquiera de los videos. Por ejemplo, este es el quinto que grabé. Hola, ¿cómo les va? En el día bien. de hoy quería... Entonces... De esta forma, la experiencia con YouTube es más ordenada y los videos tienen más sentido porque se insertan en desarrollos temáticos coherentes. Por supuesto que los videos están pensados para públicos diferentes, pero eso queda librado a la voluntad y la capacidad del espectador. Les agradezco, como siempre, ver este video y los invito a seguir mirando los otros videos del canal. Muchas gracias. Y vieron que me porté bien con la edición. No hice ningún tipo de edición que estuviera además Ni hice ninguna broma. Estoy mejorando, ¿verdad? Bien, bueno. chao